Que tienes que darle para tratar. Desliza hacia abajo para detener. Pulsar. Vale. Volvemos al directo. Sí, sí. 338. Pagos nah, son 338 días hoy. Creo que sí porque. Vamos a hablar de, de cosas un poco 300... inocuas porque si nos mojamos mucho al final, 377, final acabamos comisaría todo, ¿no? Pero, pero que nos no lo confirme el jefe. <risa> claro, a ver, que, que. Que lleva la cuenta. Que de relación que de relación nos digan sí sí a las vías 338. Sí. Vamos a meternos con la gente. ¿Verdad que sí? Vamos a la gente? meter el micro ahí en medio La alcachofa habla a la gente? Bueno, esto se está oyendo, ¿no? Claro, claro. Bueno. estamos en, en, en sí. línea 6, 5, 6 ¿Qué pasa? pasado? Nos Me mandan mensaje No, es que como estamos de... No, pasa, sube, sube Ah, aquí, aquí hay gente, sí. aquí hay gente, sí, a las vías 338, eso, Cada o sea, vez. estos son, estos son puntos sí. de están bueno, bien, realmente bien. estamos los que estamos, Bueno, pues en expectativa tenemos en breve. Sarás otra vez sangría aquí en la piel. También hay sugerencias de volver a repetir la vida fiesta de agua que se hizo el 1 de agosto. Ya, ya va haciendo frío, ¿eh? Sí, bueno, todavía vendrán ya de regalo... Hoy no, porque no, hoy no podemos Hoy es tormentoso. También hay reivindicaciones acerca de la pasarela afuera. Pasarela oh, afuera. Y... Vamos allá a poner que la cosa se va a poner caliente. Y lo, aquella gente que está de vacaciones, que bien merecida las tiene. Y eso, eso, Yo, eso, eh, eso, es, eh, ah, eso, eso. Es que tiene abstinencia de asfalto. Es, eso, me, me da el mono. Efectivamente. Me da el mono de asfalto. Pero soy consciente de que no está el tráfico cortado. Podríamos pedir aparto, un, un barril de, aparto, un barril de un petróleo asfáltico eso para chupar aquí de vez en cuando chupamos. aspirar el alquitrán chupamos bastante, chupamos alquitrán. bastante, ¿eh? Ay, chupamos chupamos bastante sí hombre la noche aquí no no, no. sé <risa> no, sí. La verdad que si, si le doy al espejo ese... Se... Y ya no sí, devolver a andar otra vez por la Gran Vía, de, de esos sí, cinco barriles de la Gran Vía. Eso, aunque sea, no, a, pues a habrá, habrá que recordarle al ah, resto bien. de la, la población musiana, la sobre todo capitalina... Vamos a hacer la celebración en Gran Vía. ...de que existe todavía el movimiento, que esto no ha terminado, que soterramiento su terramiento no hay nada. Vamos, no se ha sacado ni un camión de arena del túnel que puede... ...que puede abrirse dentro de, de poco, no sabemos si al final de septiembre... ...lo que sí es verdad, que una buena noticia es la variante Camarilla... saber si al final de septiembre, tenemos aquí un híbrido... ...que nos lleve a, a Madrid en tres horas... ...y eso es una, puede ser un, una ventaja fenomenal... ...pero hoy, de casualidad, estábamos viendo los billetes... ...el coste de billetes de tal y, y es carísimo el transporte también... Eh, vamos, para desplazarte a Madrid, a, más hacia el norte, realmente los billetes son, son fuertes, eh. para viajar una familia te puedes subir, si vas a Madrid, y, vamos, los ciento y pico euros ya, eh, y, y creo que el transporte, bueno, en Inglaterra es muy caro, pero es que aquí, tanto que se está favoreciendo las líneas de alta velocidad, las líneas está el transporte público, que en realidad, Dentro de poco no será, porque Adif es público y no es público. Ahí hay una talla, igual como las bus o como los servicios de autobuses urbanos públicos. No es público, es privado concertado. ...privado con fondos sí, públicos. ¿Y, bueno, o sea, ¿y qué este este tenemos tema? que decir de ese tranvía que, que es un, una sangría económica en la ciudad de Murcia? No, mí, yo eso, yo, es una yo lo, lo último lo que estamos sabiendo, Un los... tranvía que no da servicio más que a la zona norte de Murcia, ah, de, de, por de Londres, los ciudad. políticos que estamos es que seguimos pagando factura por, por el tranvía, yo no sé... ¿La pagamos todos los murcianos cuando sí. realmente no da servicio a todos no, los No, murcianos? no lo usamos, pero yo no sé qué mente calenturienta... ...es capaz de hacer estos acuerdos con empresas privadas... ...en el que el momento que no se saque lo que estaba previsto... ...el resto lo tenemos que pagar entre todos... ...yo, la verdad que me sorprende este tipo de acuerdos... ...de, de convenios cuando, y demás... ...cuando es realmente deben pagarlo los usuarios, los que lo usan... ...no, no, el, no, el, no, el, no es de, que la empresa, que no la empresa dice... ...imagínate, vamos a hacer otra línea de, de tranvía... ...y el ayuntamiento nos, es decir, nos autoriza a hacerla... ...pero el hecho de que nosotros hagamos esa línea... ...no es con el decir... ...bueno yo hago la línea y si me falta... Pues ustedes, ayuntamientos, ciudadanos de Murcia, que son eh, no eh, no tienen la cabeza en su sitio, resulta que me pagan a mí la diferencia de lo que yo tenía previsto sacar con esa línea. Hombre, qué barbaridad. ¿Cómo tienen los políticos esa pero, cabeza cuadrada, pero Para no ser... decir llena de serrín? Pero y para, para servicio, pero y para dar servicio a quien ¿realmente las líneas son solidarias con toda la población? ...discurren de norte a sur, de esto, no, este a oeste y se desplazan... ...hace no, que no, la población no, se despebre sí. de algún modo... ...o, pero, o al final eh, es, si, si la cuestión es, es para unos poquitos... No, ...la cuestión es que pueden venir 200.000 empresas... ...construir las líneas que queramos... ...si así lo, lo autoriza el ayuntamiento... ...pero si, esa, si esas líneas tienen déficit... ...no tenemos por qué pagarlo entre todos... O sea, la cuenta a la vieja. Si pierdo, si, si, yo... si pierdo, me paga. Y sí. si gano, gano. Sí, a sí, ti para gana. nada, qué puñeta. Pero, pero, Te voy a dar un duro a ti. O ¿no? sea, es algo así como, si yo no me subo en un vehículo, tengo que pagar por ese vehículo. Si yo no me subo en un avión, tengo que pagar por ese billete de avión. Bueno, si mira. no me subo en un Autobús, tengo que pagar por ese autobús. Es que, si no lo uso, ¿por qué tengo que pagar por pues autobús? Eh, eh, habrá que intentar aclarar lo de los impuestos. Eso si hubiera un buen político que viniese haciendo una visita no lo podría aclarar. Porque hay gente que no tiene coche y sin embargo sí está pagando los, eh, eh, todos los servicios. O hay un montón de servicios que aunque no los tengamos y no lo utilicemos, sí seguimos pagando por impuestos indirectos. Entonces, habrá que ver ese político que nos explique un poco qué, qué impuestos y de qué forma se pagan esos impuestos. Pero la verdad, que empresas privadas hagan cualquier infraestructura y si no es rentable que el resto de los mortales estemos pagando para satisfacer esa necesidad de mínimo ¿eh? recaudamiento, eso la verdad es que es, es imposible. De eh, mantener otra infraestructura, vamos a ver. Eh, en Vaya congreso... tela política que llevamos hoy. Eh. <ríe> bueno, bueno, vamos a ver, a eh... Seguimos. Si alguien se aburre, que nos diga: estamos aburridos. Se ha unido y se buenas noches. Pues buenas noches, bueno, El tema que yo quiero sacar ahora es el siguiente: carril bici. Hay un espantoso, horroroso, horrible carril bici que circula por Ronda Sur, por donde sí. ningún ciclista hace uso de ese carril bici. Es patético. Yo como, yo, como usuario de la bicicleta, a mí no se me ocurre utilizar un carril bici que circumba la Murcia con lo bonito, o sea, lo bonito, con lo que. Con la bicicleta, es atajar, es decir, ¿por dónde se pasa con la bicicleta? Por aquí, por las vías, por la carretera de Algezales lo, para subir al monte. De, y cuando bajas del monte, vuelves por el mismo camino. Torre de Romo, Florida Blanca. No se te ocurre coger. Ronda sur, ronda sur Para Date una vuelta por Ronda Sur Por Miguel Indurain, Porque, bien, ¿eh? porque resulta eso que la vuelta a España bonito. Va a ser por ah, Miguel Indurain. Es que eso no penta. se le ocurre a nadie no. ¿Cómo se le ocurre hacer un carril bici? Yo le he visto Que eso es eh? tirar el dinero Bueno, vamos Ya, Hace ridículo. dos días Sí, pasé Y sigue estando lo mismo Yo recuerdo que hubo alguna noticia Si algo lo sabe Que lo diga por ahí que ese carril bici lo iban a, a eliminar y de hecho no está eliminado, el alcalde también parece ser que dijo algo, la oposición también dijo algo que ese carril bici se iba a eliminar, pero yo sigo pasando por allí y está, está en desuso. Poca batería. Bueno, eh, también pues hay que, ya nos despedimos, ¿no? También hay, hay que decir que, que esos carriles bici claro. y... que no estaba cargando? <risa> no ha Mu cargando. Muchos de ellos no tienen buena conexión, no están bien construidos. Y, y que es más una campaña por. ...publicitario... ...publicitario Ayuntamiento para incluir a Murcia... ...en un conjunto de ciudades europeas... ...que tienen, por decir algo... tres kilómetros de carril bici o 5 kilómetros de carril bici... ...cuando realmente... ...yo... ...no son utilizados... ...pero vamos... ...sinceramente, ¿no? hacer carril bici... ...para que no se utilice ni en sitios donde no... ...normalmente no se utiliza... ...pues la verdad es que es un desastre... ...pero bueno, eso... eso yo, ...es decir, los ciudadanos estamos ciegos muchas veces... ...si no protestamos por estas cosas... La verdad que hay, parece ser que los políticos son especialistas en hacer cosas para que la ciudadanía proteste constantemente. Pero como no protesta, pues ahí siguen. Eh, eh, eso es un problema así eh, como la noria eh, de ahí, eh, pues de alcantarilla, ¿no? Dando vueltas ahí, eh, eh, que muchas de las veces no pasa agua, no sirve para nada, pero porque sí, no, no echa agua al otro lado. Pero sigue dando vueltas. Y sigue dando vueltas. Entonces, lo mismo... Eh, a mí me gustaría que de una vez los políticos cambiasen ese chip, entrase otro partido político que realmente lo que dijera, lo hiciera, y si dice, pues esto no ha resultado, pues lo quito o no lo quito. O no lo hago porque en realidad no es servible absolutamente para Efect nada. Y que fuera efectivamente servicio eficiente para los ciudadanos, que no sean cosas inútiles. Justamente. Y, además y, que, yo y creo... que ese político sea un servidor público. No sí, que sea un, un señor que ya coge el sillón y dice, vale, ya de aquí no me retiro. Y si salgo de la de la delegación del gobierno me voy al Senado. Ya, si salgo sí, del sí, Senado sí. me voy a... Es, eh, es lo que las puertas rotatorias que siempre hemos dicho en este país, que muchos ya han venido diciendo es que no hay, las vamos a eliminar, pero habría que ver dónde están. Esto es curioso porque uno puede investigar en Internet que yo no lo he hecho por cierto, ¿dónde han ido a parar los diferentes eh, ministros que han estado con el señor eh, presidente anterior ¿eh? del gobierno? A mí me gustaría saber dónde están colocados ya cada uno, ¿no? Lo que sí sabemos es dónde está y el mucho, delegado del sí, gobierno. Muchos mucho de ellos han pasado por la cárcel, ahí hay fotografías famosas de bueno. puerta en la Moncloa, es decir, este señor ha estado en tal cárcel, este señor sí, en tal también. Prisión, este también, señor, este sí, señor. Ahí... Hay dirigentes políticos que también ha, pues ha, han probado, incluso, cárceles que ellos mismos inauguraron, por cierto. Entonces, pues ahí está. Pero eh, la política sigue, o los políticos siguen eh, cometiendo los mismos errores. La verdad es que no ha habido mucho cambio político, Que es decir, hemos estado siempre entre un partido socialista y un partido popular o antes eh, hemos estado siempre ahí, no ha habido ningún, ningún vamos, ningún partido que se puede decir de izquierda puro que haya gobernado además con mayoría. No sabemos cómo gobierna en un gobierno nacional los políticos de izquierda. Sí lo sabemos en algunos municipios, ¿no? Madrid. Barcelona, Valencia sí, a, a, a, a que mí, a, están resultando muy positivos. <coughs> Eso también hay que valorarlo A, a eh, mí lo que, que, me, mí lo que mí me llama la atención es la impunidad con la que con la que roban, ¿no? O sea, en otros países de Europa o del mundo, bueno, como en Japón hace poco, o en Suecia, ¿no? El cualquier, ministro, cualquier político que, que a lo más mínimo es que eh, no, no espera que lo critiquen, simplemente se va. O sea. Eso, eh, eso me es que muestra de, de, de limpieza Aquí no, aquí aguantan carro y carreta En Alemania, si no me Si no me engañan los medios Porque eso también, todo lo que es Todo lo que te digan todas las noticias parece Que sí, un sí. ministro por plagiar Un trabajo Por plagiar un, un trabajo, pues ha, ha dimitido Dimitió, o sea, quiero decir, un ministro Que aparte de ser Ministro y a ser elegido por todos los ciudadanos Resulta que después tiene su trabajo Aquí parece ser que nos hacemos políticos para tener un puesto de trabajo, eso, eso es un error en este país. Bueno, mí, en este país y en Italia. Y a lo, a parece, lo que venía hablando político. respecto a la corrupción. Y mm. aguantan, por ejemplo, hace, dice, no es que he sido imputado, ¿no? Ahora ya no es calificativo de es... <risa> no <sabemos cómo. risa> Ya no es ni imputado, pues... no investigado. investigado. O sea, es que ya hasta le hacen la ley, cambian no, no, la ley claro, para claro. facilitar... La labor de, del... del, usted, con, del cuando ladrón, se, no, se le está, ladrón, está investigando... Dice, pues, es que hasta que no se demuestre que es culpable, no es culpable, ya, pero... Bueno, para, para algunas cosas... Una, una, una reta y detrás, de demostrar y demostrar, o sea, otra vez tenemos que empezar a, a sacar papeles, documentos, que pase... Y demostrarlo, pues sí, es verdad, hay que hacerlo, pero... Uff, de verdad, cuando el pio bueno, suena, se siente, eh, Bueno, pero también podrían tomar la decisión de decir, si ustedes creen que yo he cometido algo, aquí tienen mi dimisión... Vamos a esperar el proceso y automáticamente, pues después, si hay que retomarlo, pues se retoma. Aquí eh, ya veremos a ver lo que pasa, porque si nos metemos con lo nacional, con lo de Pablo Casado y demás, con los títulos, ya veremos a ver lo, lo que pasa aquí. Un, sí, sí, ya, mí, un, líder un líder elegido con sospechas de que... Ha sacado 22 asignaturas en un plazo. en un solo curso, o sea, Buah, una maravilla. En, en un solo curso, un el curso tío... que, son, que son ocho meses. No nada, más, nada, que, nada. Curso son ocho meses no es más. Pues Se mira saca la mitad de la carrera. Sí. O, o vaya carrera o vaya universidad. Porque sí, sí. no me creo que sea un máquina. Es que no me lo creo. Mira, el, el, la, el por lo menos personalmente. Lo único que me preocupa es que ha sido una universidad pública la que está haciendo esta, esta cuestión. Que es que no sea muy preocupante. Es muy preocupante. preocupante. Que una universidad muy pública a la mitad de la carrera en un curso. Bueno, bueno, a, aparte de eso, hay que decir, es súper, es un extraterrestre. Pero que esas cosas sucedan en una universidad pública, pues es preocupante. Pero es que quién dirige esa universidad pública, pues habría que investigarlo muy bien, porque ahí hay... ...muchas connotaciones y hay mucha, ¿eh? muchos hilos que, que tocar... ...para saber exactamente quién dirige esa... ...quién son los que están metidos ahí... ...porque bueno, las declaraciones ya de una de las compañeras de, de Casado ...diciendo que a ella le dieron el título así también... ...y estuvo en el mismo año... ...y pertenece al mismo partido político... ...pues la verdad es que es un poco preocupante... ...que aquí cada uno haga lo que quiera... A lo mejor todo el mundo, como esta España es así, quisiéramos eh, esos títulos como churros, ¿no? Oye, que me den un título, yo pago y tal. Eh, pues bueno, no, no, no, no tendríamos, realmente no tendríamos profesionales. O, o sea, un señor o una señora, iría a un dentista, que sea dentista, dando un título... <risa> pi, pi, pi. ¿Qué, ¿Qué sería de su pobre boca? Bueno, o, yo, o, o, vamos o, a ver. ¿O dejaríamos que construyera un arquitecto que ha obtenido el título... En bueno, una universidad, lo que ha pasado con... Deberíamos la... vivir a un edificio construido por un arquitecto de, de dudosa carrera. En fin, ¿Tú dónde te saca el título? No, bueno, no, en la, de... En, en la isla... No, no, bueno, de hecho, eh, en la banilla lo, de Saturno... Lo que podríamos decir, en ese aspecto, que podrían construir el edificio. Lo que sucede es el, lo que se derrumbe o caída de ese edificio puede producir. Es decir, a mí no me preocupa que hagan, pero si existen víctimas en ese derrumbe o tal, sí me preocupa más. Para eso están también los seguros, de protección, de más y cual. Sí, pero, y, pero... Pero, pero al final tiene que ser un profesional, como la copa de un pino y un currante, sí. que, que, que diga: Este señor lo que haga lo va a hacer bien hecho. Y, y, y lo puede demostrar porque mm. además. Tiene un título, pero de un lugar que, que te puedes fiar que, que, que hay, confianza, hay una ¿no? cosa curiosa. No, yo vengo de la Universidad de Massachusetts, sí, sí. pero hay una cosa con curiosa. Connecticut. Y, ahí me y, saca, y no te, voy, te voy a hablar un poco. Vamos a ver, eh, está teniendo la, la Politécnica de, de Cartagena en cuanto a ingeniería, naval, de minas, etcétera, en, en todo el aspecto de abanico eh, de la Politécnica. Ha sido una de las universidades más punteras, quiere decir más exigentes saben lo que está pasando en estos momentos que está perdiendo alumnos precisamente por, por, la exigencia, por esa exigencia de decir sí, esto tal, bueno, bueno, el yo, derecho yo... en la universidad de murcia era un, sí, eh, un duro de murcia, eh, era una... para para morder pues la gente se está yendo un poco algo, huyendo algo de, de esa de esta etapa claro nos aparecen universidades que las tenemos por aquí por allá por allá donde ...bueno, pues se facilita el, el tema... ...yo no digo, y aquí nos vamos a juzgar... ...si son mejores o peores... ...pero que los títulos salen con más facilidad... ...eso también es verdad... ...pero, Entonces, pero sí, sí hay que hacer una distinción... ...de que son mejores o peores... ...es decir, la Universidad Política de Cartagena... ...en la cual yo estudié... y ...yo me saqué mi título allí... Sí. ...es un, un, un centro... ...que realmente exige... ...es decir, yo tenía compañeros... ...que eran mejores estudiantes que yo... ...y se sacaban. La carrera por curso y era impensable que ningún alumno tuviera media carrera en un solo curso. Sí, y, bueno, yo tenía compañeros que venían de la Politécnica de Valencia y decían, ostras, es que en Valencia es muy complicado. Claro. Y venían a Cartagena y decían, ostras, no, es que no es Valencia, es la carrera. Es, es la Cartagena carrera. también. La Cartagena complica. también da caña. Entonces, claro. y había compañeros que decían, ostras, es que exigen mucho. Y yo decía, pero vamos a ver. ¿Cómo no Pero van a decir? Es que, la, es que va, un remendor va a poder ser ingeniero no no. Para ser ingeniero, tienes que demostrar unas cualidades y una habilidad. ¿eh? Cualquiera saber, no, puede, no le puede entregar. Efectivamente. Entonces, Entonces, el tema de, de las carreras, bueno, según la universidad, tiene su pues, nombre. Es por algo. Habría, yo tengo una curiosidad. Señores, tengo una curiosidad. ¿Quién habrá diseñado esta puñetera pasarela? ¿Me entiendes? O sea. Ya, ya hemos entrado en la Politécnica No será uno de la Politécnica Porque si no ya se me caen los calzones Ya se me caen al suelo Ya. No, no, no, pero pero ¿Quién, ¿quién ha diseñado eh, eh, la pasarela? ¿Quién es el arquitecto, ingeniero esto, Que haya podido esto, diseñar esto. esto? Porque yo no sé si hay planos Sobre sobre esto, no lo sé no. El, mismo, el mismo que hizo el, el mismo la que, del Bancal El mismo que hizo la Autovía del Bancal Que se quedó a mitad Bueno, pues entonces... Esto ya se quedó a mitad Bueno, entonces. para hacer esta pasarela yo pienso que que haber sido un técnico en, en estructura Puede ser un ingeniero técnico mecánico en especialidad de estructura También puede haber sido pues un arquitecto Cualquier pero... ingeniero puede, No, cualquier puede ingeniero ser. no, pues yo soy electrónica industrial y, y mi especialidad no es estructura Bueno, pues si no es ingeniero, pues que yo qué sé Ingeniero en especialidad mecánica Sí, bueno, o, o en estructuras, que también lo hay me parece, si no, es que ya hay tantas carreras y tantos grados que uno se pierde ya, bueno, no. un ingeniero en telecomunicaciones no te va a hacer una pasada ni, ni, un ingeniero no, pues, químico mejor, te va a hacer una pasada no sé si esto es una antena parabólica para comunicarse con los extraterrestres a ver si estamos haciendo aquí sí, exactamente exactamente pero vamos a mí me gustaría saber con qué idea lo hizo o quién le dijo que hiciera esta porquería porque realmente, vamos, es infumable, infumable. Yo creo, esperemos, porque hay que volver otra vez al tema de las vías. No hemos ido por, a ver cómo estaba la Habría que ver si realmente el gobierno, y yo le digo más casi luego, luego, al ministro, ¿cómo se llama el ministro? Ábalos, Ábalos, Ábalos, Ábalos, Ábalos. Ábalos, ah, sí, compañero del PSOE. Afortunadamente yo que me alegro muchísimo de que yo, eso ha sido así, mejorando, pero mejorando totalmente. Sí, bueno, el otro era el, ¿cómo era? no iba a decir el goma espuma, no era el o, gomina, ¿eh? sí, el goma, el gominas, sí también un, un señor guaperas atractivo flequillo, en fin el, de, flequillo, el utilizan flequillo el flequillo flexible como, <risa> como aquellos que dirigiera el tercer rey pero bueno o sea, tú estás tirando fuerte hay que tirar fuerte qué barbaridad la audiencia tiene que aumentar bueno pues tiene que aumentar si <risa> alguno quiere por la audiencia la audiencia es que va a tirar los que mira mira no no pero, pero que, que me <risa> gustaría <risa> que me gustaría a mí. Eh, eh, atención atención atención atención televidentes atención conexionistas que tenemos, tenemos poca batería no sabemos si no hay. pero en cualquier momento no, se nos viene abajo se nos viene abajo eh, y dejamos la audiencia de todas maneras habría que in, habría que invitar sinceramente al, al ministro yo a Diego que, que le he tomado Diego, Diego con eso le he tomado cariño le he tomado cariño porque ha tomado decisiones es verdad digamos que ha tomado decisiones sí, tomado la decisión de quitar la multa y sigue y, llegando y, bueno, ¿sí? la de eh, ya no van a llegar eh, a la multa he, pero siguen llegando que hemos, es que no sabemos exactamente cuál es el yo no lo, es que muchas veces hablamos y, y yo en este desconozco, cuál es el el trayecto de las multas dónde van a parar, van a Bruselas van a no, China no, no, bueno, de, los, de la, la delegación ver. del gobierno, no van a jugar, bueno, pues, pues, de la delegación eh. del sí, gobierno habrá que ver y a mí me gustaría saber eh, qué firma aparece en esa denuncia, bueno, esa sí porque tiene que aparecer en la multa. Me parece la el nombre, el nombre. El nombre. O ratificar el delegado del gobierno. Creo que tiene ¿Alguien que. ¿Alguien está preguntando qué esto qué es? Ah, esto Hola ah, buenas aquí. noches. Estamos buenas en noches. las vías de. Bueno. ¿eh? Volvemos al principio. principio. 338 días que hacemos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Venga. Volvemos a explicarlo Reseteamos y vamos al principio. Treinta años de plataforma. Que nosotros no somos de la plataforma. Pero es que la plataforma lleva 30 años esperando que se soterre el tren. O sea, la llegada del tren a la estación del Carmen. 30 años. Que venga, ...que venga soterrado... ...y Entonces, antes reunía, nos reuníamos cuidado. nada más que los martes claro, desde hace 30, 30 ...y ya llevamos 338 30, este días de forma días. diaria y continua sí, claro. ...exactamente, antes eran los martes... Queda ...pero, ya que pero hacemos, 30, ¿no? años, eh, 30 años, 30, 30 años que se, años se dice pronto... Marte Marte. ...pero es que también se dice pronto los 337, 30. 38... ...38 días que llevamos aquí todos los días bueno. viniendo los vecinos a reivindicar el soterramiento y eso pues el, el que no lo sabía pues ya lo sabe ya y puede lo... venir a visitarnos y, eh, y hablar con nosotros y, que no hace y, falta ¿y podemos por decir por ejemplo que, que la policía siempre está cuidando independiente de nosotros que en ocasiones dice oye hoy no estáis haciendo una re reivindicación hoy Mira, estáis de fiesta eh, eh, no no no no pero escúchame es que alguna vez nos han cuidado nos han cuidado tanto no no no nos han cuidado tanto que nos han calentado o sea que en invierno nos calentaban también o sea, que, que, que es importante eso, que, que Está se sepa. Bolsillo, Están calentando, pues sí. Están calentando, pues sí. Bueno, habría que ver. Es que esto, aunque estamos de broma, un poco de broma y tal, si nos ponemos serios, <ríe> es que se saca. podría hacer. Vamos, Paco, no, Podríamos estar 338 días serios, serios, serios, serio? sin, sin. No, sin... que va, no, no, me refiero. A que hay que ¿no? Me refiero ¿no? para el, el compañero que, que ha preguntado el convenio que ha preguntado, que realmente para saber la historia tiene que quedarse con nosotros los 338 días para poder Especiante. explicarle... O que todo, vaya al canal de Cecilio que... Y, que, y que se vea los 338 sí, programas. se puede resumir, se puede resumir en porras, porras, porras, porras, porras, porras, porras y más porras, y más lechera, lechera, lechera, lechera, lechera, que no es la vaca. Lechera, sino eh, es una furgoneta que contiene nueve miembros de la Policía Nacional que salen de ella, se ponen ahí, se ponen en las vías, eh, eh, pies en jarra, digo, digo brazos en jarra, po, po, po, po, muy serios todos bueno, y tararí, tarará. Yo, yo, yo típico en que a veces doy un pequeño corte para que preguntar que preguntar qué hacemos aquí o esto que es, que se venga aquí y, y viva sí, esto, es un decir, estamos en Murcia, en Santiago del Mayo, en la calle Pío 12, y que venga pues, aquí no, a... En la plaza del plaza soterramiento, que lo pone en Google y aparece... Y que venga aquí y pregunte ah, o sea, otro ah, secreto de vez en cuando hay sangría y de vez en cuando nos traemos bocadillos y, y cenamos y, y, y de vez en cuando viene el guardia y nos pregunta que esto no es una manifestación que esto es una cena ¡Bah, por dios bueno vale. también hay deciros que preguntan cuándo es la sangría porque parece que vienen de sangre en sangría bueno que también es admitido porque cuanto más aunque sea sangrante pues hay que venir, ¿eh? hay que venir. Bueno, bueno, pues ya le damos, yo creo, no sé la batería que queda, pero yo sí volvería otra vez a, a decirle al delegado del Gobierno que se pusiera en contacto con su ministro, que es el ministro de todos, y que hiciera un esfuerzo de retirada de la pasarela. Y después que pongan lo que quieran. Mira, no, no. es tan sencillo como que venga el ejército y nos haga una demostración de, un, de montaje de un puente De montaje rápido genial. Perfectamente, y, es, y el montaje puede estar ahí meses y meses Y, seguro y tenemos que... un ejército muy, muy potente en esos aspectos Y la chatarra se vende fácil, seguro que viene sí. gente a llevarse la chatarra No, Eso pero bueno, yo creo que igual que se hacen la, los relicarios, se puede cortar el trocito, <risa> meterlo en, ya, en lata de con, con el... conserva y repartirlo por todo el planeta es decir relicario. podemos incluso ya, con la iglesia hemos topado no no, reli... final... no relicarios que decir uno que, que cree en eso y se pone un trozo de pieza donde más le duela es decir no, no hay no es posibilidad Pero sí se sí, podría hacer trocitos que, que dentro de dos mil años Digan, nada ¿Y esto qué era eso, esto? ¿no? Era ¿no? Una esto era un trozo De una pasarela Incluso podemos mandar uno Qué lástima que haya, espacio, salido, que haya salido Que haya salido Sí, qué lástima que haya salido Ese coheto directamente al sol ¿Al Porque sol? le podríamos sí, haber lo, enganchado lo, a la, pasarela. la pasarela Y hubiera sido fundida Ahí en el sol Es que es la pera Yo creo que llega Yo, yo creo que llega La pasarela al sol Y no se funde Yo creo que rebota Funde el sol Y nos quedamos sin playa todo. Bueno, y no. sin calor Que esto ya es Sería una bendición <risa> De momento, pero claro Si nos quedamos sin luz, es que ya eso preocupa, ¿eh? preocupa. No, pero de todas maneras de lo como, como, como sube la luz otra vez Es que esto es una aprovechado ¿eh? Tú imagínate Lanzamos pero la, pasarela, la pasarela, se pasarela, se funde el sol Y nos sube la luz, pues que ya es la pera No puede ser sería, sería una pasarela <risa> mágica sería... Sí, sí, una pasarela mágica Pero yo a mí me gustaría eso Que viniese más gente, a partir de septiembre Ya que vuelve la gente bueno, que viniese, que viniese Esta noche ya está la suerte echada Pero mañana otra vez la gente mañana aquí volvemos festivo, otra vez. Pero Mañana bueno, Mañana es jueves, sí, mañana Yo sí, me, sí, voy, me voy a ir mañana, Recordemos, me hay concierto a... aquí en la vías ah, ah, es verdad, concierto, ¿eh? concierto con a publicidad Espérate, ese concierto ¿Dónde está? Espera. a ver, a ver sabemos cómo se llama ese... No lo sé, pero vamos a verlo Picatonos Mañana ¿Pica en las vías Picatonos en ¿Pica directo No lo podéis perder Ah no, coño, que esto es de Tiene cierto, el cartel, ¿Eh? ¿Tiene el cartel? Sí, voy, voy, voy, voy a verlo, voy a verlo, voy a verlo. Voy a, verlo, voy a verlo. Gracias a nuestro queridísimo Jesús Cutilla, que es Radio Vía, incansable. Playa, y magnífico, tenemos mañana actuación. Esto, este es, ¿no? ese eh. Pi, pi, a ver, a la pantalla, cartón. por favor, Paco. Pásalo adelante. A ver si sale así. No, sale así. igual. Da igual, así. Y está cuadrado. Así. Ahí tenemos el cartel anunciador. Puñetas, que se ha ido la... se ha fundido, ¿no ¿Eh? el Se ha negro. El sol. Dale un poco más para atrás, Paco, por favor. ¿Cómo, cómo? Que ah, se vea más atrás. A ver, a ver. ¿Estoy viendo? Mañana ese es el cartel anunciador. A ver, para allá. Sí, ahí. ¡Ay, ah. ay, ay! Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¡Ah! ah, ah, ah. <risa> ¡Uy, se ha ido! Ah, es que estoy en plan ahorrativo. Tiene menos batería el teléfono de, de Pago el... que el de Cecilia. Sí. No tiene mucho. ¿La ¿Habéis visto? Moin, moin, moin. Mira cómo late, mira cómo late. <risa> bueno. Eh, espérate, espérate. Escúchame. ¿Os habéis enterado? Luego lo pregunté quién actúa mañana, ¿eh? ya lo sabéis. Ah, espérate, voy a decirle quién actúa mañana. Espérate. No, eso, Esto qué rollo es, hombre. Ah, sí, están aquí. A ver, pica. To, picatonos. Sí, picatonos. Pica tonos, pica coño, es que lo ponen difícil. Paso a nivel de Santiago Mayor. Sí, paso a nivel de Santiago Mayor. Vamos a ver. págame a cambiar Uy, ahí. Hoy va. De verdad, eh. De verdad, vaya teléfono más rápido Eso borrativo. es para que averigüesen en el tiempo prudente cómo sí. se llama. Eso ahorra energía y cuidar del planeta. Sí, sí, ya, ya, muy bien y como lo no veo ahí no puedo decir si, soy, si soy Algo bien o mal bueno <risa> entonces bueno, la ¿A ver que nos dicen por aquí a ver qué dicen que nos, nos, nos vemos mañana bueno, fenómeno pues mañana pasamos listos nos esperamos a todos sí mañana. porque también nos dijeron que nos iban a traer ayer unos bocadillos y vinieron sin bocadillos y Hacesión está en Y Pablo se ah, va, ¿la va ¿la se hace? ¿eh? Dice chao Pablo. Ah muy bien. Y hace se parte de risa. Se, se parte, ¿no? Wow. Se parten. No va a dar un número, pero podemos decir que la audiencia está aumentando. <risa> hemos, hemos... <risa> no yo eh, estamos muy agradecidos, la verdad que el podemos eh, eh, escúchame Radio Vías 2 wow. ...y ya verás tú como le chafamos la oreja al Cecilio este... ...que me tiene ya frito... <risa> ...hay que meter más caño, <risa> ...no hay que ser tan... ...tan suave, tan, tan light... ...no se puede ser tan suave... ...hay que ser más cañero... ...más cañero... ...qué barbaridad... Bueno, bueno. Es, ...es ...es la hora ...que a tener paso nivel cortado... ...desde luego aquí hay más Pero tráfico yo, que... ...yo esto... ...esto yo creo... ...bueno... ...volvemos otra vez a reivindicar lo de... ...insistir, insistir... Eh, ...septiembre... Si no hay un cambio de aquí a septiembre Para un septiembre caliente Pero, pero, sí caliente. Pero caliente, caliente Estoy de acuerdo que en septiembre vengamos con fuerzas Pero mañana es 16 de agosto y seguiremos aquí no, no, y todos no, aquellos que podamos claro. aquí No, pero yo creo que va a ser caliente, caliente y ya estamos oh, manchando. 5% de batería. Uy, bueno, no, no, si Ay, nos advierten los compañeros. Eh, cinco, todavía tenemos el, guardado lo mejor, para que 5% eléctricos que. Ah. Todavía tenemos nos una nos sorpresa. Quedan, no, Qué sorpresa. Que sorpresa? salga yo otra vez ahí. Sorpresa no. Son sorpresas. <risa> bueno, coño. Pues no me que, que. Un chorizo va a salir ahí. No. o Una sorpresa siempre un es Con tantos que hay. Políticos aquí no. Ahí. Ah, dice que políticos aquí no. Es verdad. Uy, peligro. Sí, bueno, genial. si recordáis aquellas aquella series clásicas de los 80, aquel Falcon 3, que cuando estaba en el mejor de los momentos, fue, sí, se, cortaba se cortaba y se denunciaba para el día siguiente. <risa> te decía, no se pierda en el próximo episodio. Sí. Se Chani, se la a punto de la pasarela de, de y las vías. La hay muchas películas que te dejan el final abierto para, sí, sí, sí, sí. para que haya una serie. Eh, Bueno, aquí podemos decir que no muere el héroe, como, como en la actualidad hay muchas películas. Pues si se cae de la pasarela, una hostia se pega. El, el héroe no va a fallecer, porque <ríe> si no se nos va a el programa. <ríe> Pero, porque fíjate la altura, yo no sé, el héroe que se lanza a la pasarela. ¡Ay, soy el mejor! ¡Bamba! Muere y siempre deja bueno. como la semilla, ¿no? Porque ya una vez espacial. no era dice, no. el mejor. No, no, no, no, no, no. Madre mía, madre mía. El octavo pasajero, mía. alguien los tomó pasajeros. función. ¡Oh! Buenas noches, hacen. Aquí estamos en las vías. Vamos a ver de qué Pero hablan. Más, más corazones que asistentes. Vamos a ver de qué, de qué hablan, hablan estos. A ver, vamos a desplazarnos un poquito. Vamos ahora sí a desvelar esa sorpresa del 4% de batería. Oh, peligro. <ríe> peligro. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Ahora, ahora. ¿te Sigue en mí. ¿Cómo os gustan? Morena, rubias. Eh? Morena es el pequeño. Eh, que yo no Hola. soy. Eh, esta, eh, esta noche ya de... estamos, ya están en está, retaguardia. Bueno, no, aunque no veáis. Estamos no las vea, aquí. Aunque no las veáis, la no pues nos vemos aquí. ¿Qué? Se lo he dicho, ¿Qué? se lo he dicho. Que estábamos viendo. Lo siento. Adiós. Bueno. Bueno, pero estábamos preguntándonos, estábamos ¿Para preguntándonos de qué estabais hablando esta noche en el grupo, en el trío que estabais hoy. ¡Uh! Bueno, vamos a ver un momento, no ah, madre mía, no era de las vías, no, claro, ya no, me imagino. No. Uh, oh, ¡Peligro! Qué, qué, guapo, ¡Qué guapo el guardia podría ser, No, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, una nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, no no, no, no no no, no, nunca, no, no, nunca, nunca, No, no. No, No nunca, nunca, nunca, nunca, No, no y este, este, este, este. no, no se rompe. No se rompe. Me vais, no me vais a decir una de... cosa. Mira, estas dos mozas, pero vamos, pero yo he yo, yo yo yo, visto. Yo cuento yo... tres mozas. Ah, bueno, dos mozas. <risa <risa> cuatro mozas cuento. Bueno, vea, ahora dos. Incalificable. A ella la conozco, la verdad. Pero ella sí lo vemos ya mucho tiempo pero sí ju sí cuando venían los policías y yo, le, le hacían le hacían la jugarreta el paseo. Yo, yo he visto sí, sí. yo sí. he visto el bueno no vamos a no sea cosa que, el... que vengan una multa claro, por, no, no, por despistar no, no, a, por ¿verdad? despistar no a, la, se se a la autoridad si sí, no. se ve bien o no solo no, no, pero, pero es verdad es verdad si sí, al, alguna vez le si echabais algún algún, batería, algún ¿sí? lazo a la furgoneta bu yo he visto cómo, cómo se asomaban así decía esto sí sí sí ah bueno ellos es problema que sí no no pero vosotras también, también dabais la vuelta por la furgoneta ¡Uy! ¿Sí? Eso nunca. A ver, vamos a entrar no, y despistada eh. en materia. No voy nerviosas. hoy no que, que nos caemos. ¡Echate sí menos los paseos ah, al centro, ¿verdad que sí? Sí, mucho. Eso estamos sí. deseando volver a caminar. centro. No sí, bueno, sí. pero otra cosa. ¿sí? Calles, hoy estamos, ay, ay, hoy estamos sí. tomándola, ay, ay, hoy estamos sí. tomándola ay, ay, con la pasarela. ¿Qué opináis vosotros de la pasarela? Deben quitarla. Deben quitarla, ¿no? más lo de Italia. de mandarla al sol, igual que Quitarla y ponerla en la gran vía. para subir al a la tercera planta. Ha faltado el cohete ese que ha salido hacia el sol, haberla enganchado y haberla lanzado para que se fundiese allí. A ver si la pintura es buena pintura. Buena pintura. Pero bueno, hemos despistado. ¿De qué estaban hablando? Que no sabía yo... Sonia, ¿de qué está? Ahora resulta que no estaban hablando nada. Están en las vías. Sí, Estamos bien. aquí no, todos no, no, no. sí, sí, en verano. Y, y, y no hablan de la pasarela, ni, ni de los guardias, ni. ¿De qué estarán hablando? ¿De qué estarían hablando? A ver, a ver. De las pipas. De las pipas tampoco. Así ah, de. Arriba. Bueno, bueno. bueno a ver, la pasarela ya lo centro, tenemos. Cuando caminamos al tiempo? centro. Queremos, pues ya queremos, sí. sí. Eso. Somos eso sí nos gustaba. Sí. Ahí nos reíamos mucho y. Y, bueno, y, y se notaba, de, y se nos notaba. Ha, nos han dado también. Sí, sí, sí, no, Algunos no. alguno con el megáfono ya sabéis lo que pasa. Sí. Pero bueno, lo importante es que a ver si, si nos quitan esto. Bueno, y si no, de... tendremos que irse a pedir Nosotros. a quien corresponda que, que la quite. ¿no? Claro. O sea que hay que animar de aquí a septiembre, calentar motores, empezar con. Volver a reivindicar. Ahora con los juegos que somos, no no, que pero... va, no, no, No, ahora. Lo, los políticos pueden tomar deci... de... no, decisiones en cualquier momento. Y podrían haber. Mañana mismo venir aquí un tráiler y desmontar esto. Perfectamente pero lo ya, pueden hacer. Madre mía. Pero no lo van a quitar Sería porque... Sería. Y hablando de eso, ¿esto daría votos al partido...? Después de lo que ha pasado partido... en Italia... En Italia, no, mi ha vendido. Hombre, yo... Mi hijo que claro, tiene claro. que claro. pasar por ahí... Hablemos eh, un poco tiras, de política. ¿no? ¿Creéis que esto, esto de las vías, el cambio de criterio, todo eso va a favorecer a algún partido político? En cuanto después, política, cuando venga... Las preguntas de política, ¿Política? No, no pero, pero de si ella vota, yo voto. Y, Hombre, y yo votáis, creo que, ¿no? que se puede hablar del oportunismo, sí, ¿no? Sí. O sea, ¿han visto la oportunidad no. de, de ganar votos? Bueno, sí, sí pero ¿qué hay opine, que qué antes del 2019. Mientras que antes había una represión, 2019. que habría cabeza, ahora ha habido una. Sí, sí, bueno, pero es... Yo creo que le va, le va a beneficiar a un, a un político, pero antes de las elecciones, lógicamente, ya pueden correr. Ya pueden correr. Pero si quitaran la pasarela, les favorecería mucho más. Hombre, lógicamente. Eso está más ya claro. Ya le ha favorecido, ¿eh? Al PSOE, sí. al lado del Partido Al Popular? Partido Socialista Obrero Español, sí. ¿tú crees que le ha favorecido el, el, el cambio de ambiente? Que no llegue a superficie, sí. Pero falta Eso, ese detalle, es que sí. estábamos hablando del detalle, la... no, Iro, no, iros, el detalle muy bien claro, estamos ya. muy bien acompañados, el detalle de la pasarela, sí. si recordamos un poco cómo se puso el día que se puso la pasarela, tenemos, tenemos una imagen de un montón de policías, es como si estuvieran forzando a los ciudadanos, están violando a los ciudadanos, ...para forzar y poner eso Yo ahí. recuerdo perfectamente... Yo recuerdo que eso es lo fatal. Sí, gente llorando. Sí, yo por la mañana sí. cuando sí. yo lo de la ...estuve sí. yo ahí, tuve los que del instituto... ...y tú cuando vino tanta policía, no fue ese día... Eh, exact decir. Exactamente, ese día que llegaba la fila de sí. policías hasta, hasta allá, hasta el instituto prácticamente. Sí, que, sí, que el, Entonces, la, la abuela Ana se enfrentó a los... Lo sí, cuarto. Ana también. Ya es, que ya es un símbolo un poco de... ...lo pongo por mis... ¡Pum! Sí. no Entonces esto va a ser un símbolo Como lo voy a marcar ya para el resto La verdad que falta que quiten eso Y la verdad que entonces sería un poco más de confianza aún. Darían más de Los claro. políticos y los nuevos políticos Sobre ah, todo el delegado del eh? gobierno Y el, sí. el propio ministro sí. Daría más confianza A los ciudadanos a decir que estamos es por que la ciudadanía que Porque que da eso, la impresión ¿no? Que cualquier día estos 20 metros nos lo cierra Y ya está todo hecho Y lo deja sí. todo cerrado es muy ¿verdad? poquito. No, es un poco que lo que queda, por favor. <coughs> en una noche nos vinieron prácticamente Pero bueno, y ahora que vengo menos ¿no? por lo de las vacaciones, ¿se está trabajando? Sí. Poco, poco. Se eh. está, se está yo, acelerando. Yo he pasado algunas noches de madrugada yo, y poco. Te puedo decir que de madrugada no, pero de día Ay, sí. Vía. Y sí se ha adelantado. Nosotros estuvimos ¿Pero por paseando. aquí, a no, zona o por aquí? No, no ha retirado aquí. la vía, las vía, ah. la dos vías. Ah. Todavía, Todavía está ya la vía, la vía la provisional, está puesta. La otra dos la han quitado. Y sí. Y lo que se ha hecho en es muy poco qué decir en lo que se ha hecho casi en ocho meses en cuarenta días se ha la adelantado verdad es que el muchísimo el cambio de gobierno se ha notado aquí con Hace el delegado nuevo de policía. sí con el delegado de gobierno pero por la, verdad... la obra no yo no veo que haya cambio en cuanto a la obra sí pero que, que no llegue en la obra, no la, obra la obra el sí que no, sí no llegue en superficie mucho eh, si no ya estaríamos usted puede de todas decir todas ya maneras, con la catenaria ya que contar, eh y pedirle un esfuerzo más y que quitase eso. hombre yo yo yo vaya yo paso muy poco, te voy a decir la verdad, yo es mi hijo. Ya, ya, ya. Por eso digo que... que es mi hijo nos, al instituto que va a matar. Nos, nos falta el gesto ya un poco definitivo para quedarnos tranquilos de que esto va adelante. Es que yo creo que hay otra alternativa, ¿eh? Que claro que hay Calma. alternativa. Y de, y de hecho ya se ha puesto alternativas por parte de algún experto, algún compañero igual que es ingeniero, alguna alternativa de paso, no de paso de vehículos, no, de sino a de paso de, de peatonal. No, cuando lleguen aquí se supone que a lo mejor más allá está más solucionado, pues se pasa por allí. Efectivamente, esa es la cuestión, una alternativa que se puede ir moviendo según la otra.